los niñas. Mis niños cranianos, mis niñas cranianas Hoy estamos festejando ¿Qué estamos festejando, niños? El onomástico de Pipo en Cranion sí, dos, dos, uh! dos añitos Dos añitos aguantando, aguantando como, como las machas De todo aguantado aquí en esta banda eh, En dos años eh. Desde su primer toquín que tuvo que jetear En una, una pinche resbalada <risa> <risa> Y dormir en colchas ensangrentadas es, Esa fue su bienvenida, niños Así, sí, así fue con sí, el así bueno, lo es. es En el o a Cayuca, en Veracruz Cayuca, Veracruz Ahí fue su primer toquillo Y bueno, pues ahí se estrenó el Pipo sí es Luego de ahí en el video de Selva de mi Tierra Hace su primera aparición con cráneo en videos Todo lleno de lodo Oye, era lodo medicinal para que Todavía de que te llevamos a un spa Sí, era un saquito con, Comi con arenita de ahí. Sí. o cómo se usan? Sin calambre, comiendo topotes. <risa> topo topotes, topotes y tegogolos. Sí oye no. güey, el pescadito en la playa oh, ah, ¡Pescadote! Estaba afero. Parecía ballena. Sí, sí, sí, sí, guachinangote recién sacado de la barra Y ahí con su tanga, la macoña, echándose sus... ¿Sus sus, bocitos? Sus, lavados, sus sus lavados con el lanchero La verdad es que la pasamos muy bien ese día sí, esa, fue, fue. esa fue la bienvenida del, del, del, del tipo no sí, Me había dormido porque un día anterior había tocado Toño aquí presente pasó por mí a las 6 de la mañana y Entonces había dormido una hora Entonces básicamente dormí en ese viaje como 3 horas Porque el otro güey roncaba como rino. ¿Cómo se llamaba el gato? gato. El gato también tocaba. Sí. Pero fue muy divertido. Oye pipo, yo tengo una curiosidad. Por ahí me dijeron que tú llevas una bitácora de cada vez que tocas. Sí. Ahí apuntas qué día. Y cómo estuvo y todo. En serio, ¿cuántos conciertos con Cranion? El sábado voy a cumplir 90 conciertos con Cranion. 90 desde el día 001 ah. que fue ahí en Cayuca, en Veracruz, ah. hasta el HDX este próximo sábado. ya es mi concierto 90 con Cranion. Bien, ¿no? En dos años 90 conciertos. Sí, Cranion. está bien buen promedio y bueno saludos a la carlaja que no pudo estar con nosotros porque anda malita sí, anda malita del pie del pie sí. ah. no le aplico un mosco no la verdad es que ¿Qué? anda enferma de la garganta y le mandamos un saludo pero es ¿Qué? necia estamos siendo tapas. tápate tápate, tápate, tápate, tápate. para no andar con la chicha de fuera si no corras <risas> en fuera, el pasillo de loteria ahí va ahí va ahí va ahí <risas> va, pero la, la toña ahí también enseñan su bonito claro pero así, así son las cosas aquí en cráneo mis, mis niños, mis niñas cráneanas cráneanos pues nada, ahorita le vamos a dar su regarrote, su buena festejada, su jomeniada, su, su petón, petón de felicidad de, de dos años. Nada más les queríamos avisar que estamos contentos porque está este güey aquí y está vivo. Estamos siempre preocupados ahora que el le atora algo, se quiera, se quiera de un pinche pasón de hamburguesas, pero, pero no, aquí está. Estamos el sábado en HDX para festejar. Así lo es. No falten es. niños, basta. Ocho chico. de la noche, HDX, 3 de agosto. Ahí, no falten. Ahí, ahí, ahí.